¡Que creo que ha llegado alguien a la Golden House! ¿Qué mucho pues, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y hoy estamos aquí, como os ha dicho mi panita Exal 04 Chipili4 En la que de casa, la Golden House ¿Vale, chavales? Y hemos venido aquí al chino con mi panita. Y básicamente, aquí tenemos todas las cajas. Mirad, venid porque se nos ha tirado un poquito. Mirad, por aquí tenemos lo que viene a ser un poquito de cinta, porque sin cinta una casa no se monta. Así que aquí tenemos cuatro de cinta, dos cascos. Porque obviamente no queremos que pase nada malo. Y si venís por aquí, chavales, tenemos la puta locura de hoy. Mirad todas las cajas. De cebra 100 cajas. Y de verdad, se nos ha tirado una locura. Y eso. Ahora nos vemos en la Golden y a ver cómo lo hacemos. Vale, chavales, y después de, literalmente, una hora montando cajas, aquí tenéis la pedazo de locura. ¡Dios! Nos ha pido un montón, la verdad. Pero bueno, chicos, vamos a ir a por el uniforme. Ya, chavales, tenemos por aquí el uniforme constructor de castillos profesional. Y ahí tenemos las cajas. Solamente quiere decir que vamos a darle. Y bueno, chavales, habréis visto en el canal de Excel cómo hemos construido esta locura. Lo voy a enseñar por encima un poquito, porque en el canal de Excel ya lo habréis visto.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 Censuradísimo, censuradísimo. ¿Dónde Tú sí, tú. Ahora mi turno, ¿sabes? Voy a por él. ¿Dónde ha ido? ¿Tú qué? ¿Dónde Sacando mis toallas... ¡No! Cogiendo mis toallas recién lavadas Atrapado Chavales, nos han encerrado literalmente Va a subir por arriba o sea, ¿Qué papo arriba? ¿Cómo has ido para arriba, qué, tú? Qué, tú, no, no! Desnudo, tío Vale, creo que es el momento. Bueno, chavales, después de literalmente estar una semana fuera, la Golden y tal, hemos vuelto lo que viene a ser a casita. Ya estamos en casa, aquí acabo de entrar. He dejado las maletas arriba y vamos a entrar a ver la casa. Porque de verdad, que hace mucho que no vemos lo que viene a ser la casa. Lo primero que me apetece hacer, o sea, lo primero que digo yo quiero hacerlo, es coger un vaso, el zumo que me dejé cuando me fui de manzana, abrirlo con una mano. Sí, con la mano. Y echarme un poco, tío, echarme un poco. Nah, chicos, básicamente lo que vamos a hacer hoy va a ser preguntarle a Exal cómo va el castillo porque nosotros nos fuimos, o sea, nosotros nos fuimos de ahí y ahora pues estamos aquí en casita ya y la Walden pues dejamos el castillo ya a saber qué ha pasado. Tengo que preguntarle a ver qué ha podido pasar, pero en principio yo creo que va a estar de locos. Podemos volver algún día y hacer más vídeos. primero que quiero ver en el día de hoy va a ser al Rabbit. Quiero saber cómo está, porque de verdad le echo bastante de menos Mirad, aquí fuera porque me han dicho que está oliendo el cabrón más mal que en Malini Hombre, no me ha quedado. Bueno, Hay que limpiar el dejarlo un poquito Pero, pues eso, a comprar lo que viene a ser lo que queda para ponérselo Pero chicos, mirad, está más grande Aquí, panita Hostia, no se caga, eh ¿Qué pasa, tío? Chico, ese es súper mono Pero bueno, vamos a dejarlo aquí al cabrón Está súper, ahora ya no está como antes no se caga, chicos, es una locura Pero nada, chicos, en principio eso Vamos a ir para abajo, vamos a ver a Michifu Que no sé si estará, chicos, porque se supone que Se curaba, volvía a la casa, ¿sabes? Pero en principio, pues, todo es que se haya quedado para siempre Aquí, ¿sabes? Entonces, vamos a ver Si abajo está Michifu Porque si de verdad está Michifu Me puedo llegar a alegrar una locura Michifu. Vale, chicos, estamos ya aquí abajo No veo nada por ahí, no veo nada por allá Hostia, hay como nuevas implantaciones con esa mesa Esa mesa de comer está ahí Ojito no sé. que está la cajita de misifu misifu misifu Tío, no sé, no sé dónde puede estar Tío, no, no sé dónde está, ¿eh? de verdad No sé dónde está misifu no sé dónde está. Sí. Chicos, lo que sí que vamos a hacer es coger esta pelota. Y vamos a intentar meterla en esa portería. Literalmente, como siempre, como aquí, siempre hemos hecho. Si meto este tiro, quiero mínimo en 24 horas 6.000 likes. Por la serie castillo, chicos. Que dentro de nada empezaremos con más series. Que se van a ir pasando por el canal. Dos al mes que viene porque se vienen locuritas. Así que, chicos, si meto 6.000 likes en 24 horas. <risa> Quiero 6.000 likes en el vídeo de hoy Para más vídeos así, para más vídeos como siempre Y nada, chicos, lo que voy a hacer ahora va a ser Transformarme Hostia, me he equivocado, tío Me he equivocado, me he equivocado Otra vez, otra vez No, tío, tampoco, tampoco ahora, Otra vez, otra vez Qué locura y bueno chicos, vamos a llamar a Exal para saber cómo va el castillo Quiero saberlo, me apetece saberlo Vamos a ir para arriba para mi habitación y lo vamos a llamar Así que chicos, ahora nos vemos Chicos, vamos a llamarlo para ver si lo coge Y lo tendréis por aquí, la pantalla en mi móvil Así que voy a empezar a grabar pantalla bro. bro, que ya he llegado para pa todo, bro, ya estoy aquí ¿Qué tal todo por ahí? Chill, pero bro quiero saber cómo va el castillo, bro ¿Cómo está? El castillo por fuera, pero no sé si irá vivo, bro Porque después de de la noche que ha pasado ahí con tormenta y todo ¿Qué dices? ¿Está o no? ¿Está? mira espera, que me ha aquí A ver, mira a ver Pongo que estará afuera, ¿no? ¿Estaba ahí, no? cuando te fuiste? Sí, sí ¿Qué pasa? el castillo? Tú, tú, tú, tú, Me rayo, me rayo, me rayo, me rayo, me rayo Estará en la caseta Hermano, hermano, hermano, que no hay nada, que no hay nada Que solo, que solo hay un par de cajas aquí, mira a ver, a ver, a ver, el jardín. Bro, no hay nada. ¿Y la, y la otra parte y la otra y la sala esa. A ver, enfócamela. Hermano, hermano, que es imposible ver si estaba lleno. Vaya pelos. Chavales, estoy flipando. lo dejaste Bro, fuera. Aquí no hay nada. Qué locura, bro. No hay nada.